Hola gente, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a un nuevo video de Finanzas en criollo. Seguramente muchos de nosotros soñamos con ganar la lotería y volvernos ricos de la noche a la mañana. Pero quiero decirte que si no tenés conocimientos en el manejo de la plata, te podés volver más pobre de lo que actualmente sos o incluso perder tu vida. Déjame mostrarte 10 casos de personas que se volvieron millonarias. Y lo perdieron todo en un abrir y cerrar de ojos. Abraham Lee Shakespeare Abraham fue un camionero analfabeta que tuvo la suerte de ganar el premio mayor de la Lotería de Florida en 2006. Con 30 millones de dólares él creyó que era el comienzo de una mejor vida. Sin embargo, sucedió lo contrario. Su familia comenzó a exigirle dinero y más tarde fue acusado por su compañero de trabajo de robarle el boleto ganador. No obstante, nunca se pudo comprobar este hecho. Tiempo después contrajo matrimonio con Doris Didi Donegan Moore, quien jugó el papel de asesora financiera. Shakespeare descubrió que Donegan le había robado dos millones de dólares. Y de pronto, él desapareció. En 2010, apareció su cadáver. Donegan dio la noticia a los medios con lágrimas en los ojos. Aseguró que lo habían fusilado ante ellos. En realidad, el cuerpo de Shakespeare tenía el tiro de gracia. Y Didi fue la principal sospechosa. Vivian Nicholson, Quizá una de las mujeres millonarias más fugaces en toda la humanidad. En 1961 se ganó el premio mayor, 152.319 euros, en la esquinela Gran Bretaña, pero gastó cada centavo en ropa de alta costura. Al día de hoy no tiene trabajo, se ha casado cinco veces y finalmente enviudó. Se convirtió en testigo de Jehová. Cali Roger Tenía solo 16 años cuando ganó 3 millones de dólares en la Lotería de Reino Unido en el 2003. Roger se juntó con un adicto, tuvo dos hijos y despilfarró, todo en fiestas, drogas, vacaciones y regalos para sus amigos. Ahora Cali trabaja como empleada doméstica y le queda poco dinero en el banco. Hoy tiene 28 años, es enfermera titulada y vive en un departamento modesto, con su esposo y uno de sus hijos. Evelyn Adams Evelyn ganó la lotería de Nueva Jersey dos veces, en 1985 y en 1986. La probabilidad de ganar la lotería dos veces es una en 17 billones, según el diario The Times. Perdió gran parte del dinero en el juego y ahora vive en un remolque en el estado de Nueva Jersey. Janet Lee, A pesar de los más de 12 millones de euros que ganó en 1993, esta inmigrante subcoreana, residente en Missouri, terminó declarándose en quiebra en 2001. Tuvo tiempo de donar parte de sus ganancias ahora benéficas y de entrevistarse con Al Gore y Bill Clinton. Su mano dadivosa junto con un poco de apuestas y muchas deudas en tarjeta de crédito fueron las causantes de la pérdida. Luke Peter nació en Gales y ganó 1.9 millones de dólares en la lotería del 2006. Sin embargo, gastó todo en un viaje a las Islas Canarias, una boda y una casa. Un año y medio después, Peter tuvo que aceptar un trabajo en McDonald haciendo hamburguesas dice que está feliz y que las ganancias que le quedaron están cobrando intereses Michelle Carroll era recolector de basura cuando tenía 19 años y ganó el premio mayor de 15 millones de dólares en Gran Bretaña en el 2002 su atracción por drogas como la cocaína, las fiestas, prostitutas y coches hicieron que perdiera todo lo que ganó en solo 5 años lo último que se sabe es que pedía regresar a su antiguo trabajo como recolector de basura. Willy Hurt Antes de ganar 2 millones de dólares en 1989, se decía que era un hombre felizmente casado, que tenía una vida social activa y que era padre ejemplar. Dos años más tarde, se había gastado todo el dinero en su divorcio y en cocaína. Fue acusado de asesinato y perdió el contacto con su familia. Sharon Tirabasi. Con un premio de 10.5 millones de dólares, Tirabasi en menos de una década gastó su premio en una casa grande, coches de lujo, ropa de diseñador, lujosas fiestas, viajes exóticos y préstamos a la familia y amigos. Ahora viaja de nuevo en autobuses públicos, trabaja medio tiempo y vive en una casa alquilada. Sharon puso parte de su premio en fiel comiso para sus seis hijos, los cuales podrán reclamar el dinero cuando cumplan 26 años. Lara y Robert Griffith Esta pareja ganaron 2,7 millones de dólares en la lotería de Inglaterra. Antes de ganarse la lotería, esta pareja casi nunca discutía. Compraron la casa de sus sueños y un Porsche. Pero luego de seis años, Robert se fue en su porche después de que Lara le encontrara correos electrónicos que sugerían su interés en otras mujeres. Se produjo un extraño incendio en su casa de un millón de dólares y cada centavo de la fortuna desapareció. Bueno gente, espero que les haya gustado las historias y que hayan reflexionado. Si me preguntan a mí qué haría con 2 millones de dólares, sería, por ejemplo, hacer un complejo de departamentos, unos 10 aproximadamente, que me dejen mil pesos de alquiler cada uno, que sería una ganancia de mil al mes, de los cuales, póngale que 50.000 sea en gasto de impuesto y luz general, que me queden 150.000, de los cuales mil usaría para vivir y 50.000 lo volvería a reinvertir en otras inversiones que me generen más dinero y así ganar más y más. Pero me gustaría también, si se animan, déjenlo en los comentarios, ¿qué harían ustedes con 2 millones de dólares? Bueno, muchas gracias por ver el video y nos vemos en el próximo.